Fuera y que hablará primero, a ver si no da tiempo. Gracias. Eh, Telemicro ha apoyado. Ustedes saben que ayer pasó la rueda de prensa de Sandra Berrocal con lo de Yo no Vuelvo anoche. Vuelvo y le digo, miren cómo le hablaba unas comparativas que esto decía, no, oh, porque el mundo de comunicación es así. Todavía estamos hablando de Meloso. Todavía estamos hablando de Meloso. Tenemos cuatro días hablando de Meloso y de Sandra Berrocal. Miren cómo es la cosa. Digo, cuatro días no, desde el sábado hasta hoy. Un sonido que en su carrera no solo había ganado, Exacto. pero un sonido negativo, negativo, que no le conviene para nada. Yo entiendo, y creo que la, la demanda de Sandra está bien. O sea, la demanda que Sandra va a hacer está bien. Bueno y válida Y porque yo creo que después de que ella ponga la demanda, va a poner un stop. O sea, yo creo que después de ahí, ya nadie se va a atrever a hablar sobre ese tema. Creo que es claro. muy difícil Qué bueno que, puso que un después ejemplo. de eso, alguien se atreve a decir, bueno, yo voy a tocar el tema de Sandra Berrocal y eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo, lo que sí estoy de acuerdo, y yo entiendo que creo que para mí es un poquito como excesivo eh, lo que hizo Telemicro en sentido de vetar a Yomel. Sí, yo yo entiendo, yo, yo pienso lo mismo también. Yo entiendo como que Se apoyar, pasan. debían apoyar a Sandra, un comunicado y todo eso, pero comenzar a censurar a una persona o quitar a esa persona por un único de, de todo porque la gente también hasta de ahí puede malinterpretar y pensar cosas que no son pero es de todo que lo quitan es de todo, de todo, de todo, todo. todo. O se caracteriza por eso entrevistas yo creo que en ese sentido cada quien bueno cada empresa porque aquí en la empresa cada quien tiene una línea o, o cada, cada empresa tiene su línea sí, pero actuaron mal para. pero mí. llegar al punto de yo creo que deberían considerarlo sabes o sea, yo creo que deberían como considerarlo un poco, porque al menos él ha dado más de tres disculpas. Yo he visto ya tres disculpas de él. Creo que todos los días sale una disculpa. Hasta en inglés viene ahora. No, ahorita viene en inglés, en francés. Pero vienen muchas disculpas Volumen uno, volumen o sea, dos. Vienen, Uy, me... vienen disculpas. Eh, él ha dado algunas disculpas. En mi entender, creo que Telemicro eh, debe considerar a Yomel, o sea, no, no vetarlo. O sea, Mira, ahí, yo entiendo. O sea, voy no a hacer un análisis. Eh en mi forma particular, no feminista, por si acaso, y Néstor viene al ataque. Ey, ey, ey, ey. Eh, cabe destacar, cuando abrieron la emisora a la calle, aquí en San Francisco de Macorís, que para mí es un honor haber sido la primera mujer que como locutora trabajase allí, se vio un, en una ocasión, ya que sí. convocaron a Anthony Santos para una fiesta de fin de año de empleados o colaboradores de la empresa y él se negó porque supuestamente tenía otros compromisos para esa fecha. Don Gómez, que es una persona sumamente excesiva... No tanto es Rubio Gómez también. En el, en el sentido de... De cuando se le habla la verdad es muy recto. Creo que se parece en ese sentido mucho a Don Julio Vargas. Se encargó de investigar dónde era que Anthony Santos tenía fiesta. No sé si la gente recuerda que Anthony Santos en ese entonces no sonó en ninguna de las ciento y tantas emisoras de Don Gómez. Fuimos a la fiesta eh, colaboradores no, de colaboradores de la decirlo, empresa, Grupo Telemicro. De Grupo Telemicro, eh, La Calle, que en toda la provincia hay una emisora local de la calle. Qué buena. O sea, todas esas cadenas de emisora Primera FM, Antoni Santos no sonaba en ningún lado. Fue, le pidió disculpa y le tocó gratis. Ah, pues un chantaje entonces. Y le tocó gratis. Pues un chantaje, yo te Y volvió a sonar Antoni Santos. ¿Qué les quiero decir? La moraleja de esto. Esa es su forma, así actúa él. Entonces, cabe destacar que ya la gente, así mismo y como suena, lo voy a decir, ha jodido demasiado con este tema. Y la gente es muy freca. Porque cabe resaltar que yo soy la mujer más educada del mundo, pero al momento que te metes con mi hijo, dejo la educación enganché en un clavo entrando a la puerta. Y soy una leona. Entonces, yo entiendo, el él, si yo entiendo el trabajo, que ella demasiado ha aguantado. Pero, porque han sido los ataques en redes sí, sociales. Sí, pero una cosa es ella. ella lo, oyeme, Mi amor, ella, ella, es, es, muy que, posible ella que, que, es talento de la empresa. Okay. ¿Quién tiene el poder ahora mismo? Sí, Sandra no tiene el poder que sí, tiene el grupo de medios no porque el micro. El poder lo, no, no, no. Lo Sandra tiene, sí tiene el poder. Porque Sandra tiene en sus manos una demanda que le va a quitar la gira de Meloso pero, que va para Estados Unidos. Le va a quitar la gira. Porque va a ser una mira de la vida. Menos yo le recomiendo que haga sus nueve días, o sea, que está eh. muerto en vida. Ah, entonces tú estás eh, de acuerdo eh, que no creo Yo no que creo, yo no no con, creo que, que esté muerto en vida. Que su trabajo totalmente. No creo. Porque no. De, después que pase el proceso, puede seguir igual. Él ¿Y seguir dónde igual, se va a promocionar? Con más Pero que educación. Que ese, Pero eso, que, va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo. Que se va a pegar y ellos van a tener que ponerlo igualito porque la ha vetado no. todo el tiempo. No va a durar todo el tiempo, vetado. Va a durar todo el llegar, tiempo oye, me Va a llegar un empresario. Qué bueno que se hizo oye, para que la gente. no ah, Está bien. Vamos a quitarle el trabajo meloso. ¿Qué va a hacer Meloso en la calle entonces? Qué bueno. Aquí hay un oye, ejemplo escúchame. para cuando los urbanos vayan a los programas te Hello. de televisión. Antes de responder, conecten la lengua con el cerebro. Hello, que no lo hacen mucho. El vetar a Meloso levanta sospecha. Ningún, ningún. Para mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Comentario a la gente? ¿Sí o no, Génesis? Sí, de la verdad. ¿Comentario a la mente? gente? Los mismos comentarios que ella... La gente puede escucha. decir Pero déjame gámano. hablar, por favor, Dios mío. La gente mío. puede decir lo que sea. Mira, mira, bella. Tú no te puedes cerrar en una cosa que está mal. Yo creo que, que es un trabajo tú le estás Mira, mira, un comunicado de prensa. Él Usted, está difamando a una mujer escúchame. también. Escúchame. Uh, no estamos de acuerdo, todo bien, pero vetar un artista que está subiendo, que hay empresarios con él, no, no, pues. no es debido. Se le fue la mano al grupo Telemicro con él. Porque si Sandra, considerarlo, considerarlo. si Sandra sale ahorita, por X razón, o por un mejor contrato con otra compañía televisora, ¿qué van a hacer ellos? ¿Tú entiendes? Entonces está mal. Eso está mal. Debieron hacer un comunicado, como dice Génesis, y apoyar a Sandra, apoyar a Sandra nada más. Te vamos a apoyar, sí, bien. Los otros frafra -fra que están con ellos, ay, que siempre van a caballar, los apoyamos, está bien. Ya nadie Tranquilo. se atreve a hablar de ese tema, más nunca. ¿Tú entiendes? Sí, pero, que pero es, hubiera mucha gente sí, en las redes que lo comentan. Sí. Y, ¿Y por qué ya no demandó ahí? Sí, Esa eh, es otra. Ah, ese, ese ah okay. mucha gente. Yo lo que te digo, está bien. Como tú dices, hay que hacer una... ¿Cómo que se dice? Una, hay que dar una lección. con el ejemplo y Yo, hacer una lección o sea, de vida. Una lección de vida. Pero lo pero está haciendo Lo la está justicia? haciendo Sandra, porque mira, está la justicia? si él cae preso, él no puede salir del país. O sea, ya no va a tener gira. Porque tiene una gira para Estados Unidos algo que se canceló ahí mismo. A ir a Estados Unidos se iba a ser O sea, ver, tú estás pidiendo aproximadamente, tal vez, uno, dos o tres millones de pesos. Es que mira lo que está la genesis. Ese una, a él nadie le preguntó. Y segunda, más los cuartos que, que le van a quitar. Y los cuartos que le van a quitar. Acerca de eso, nadie le ¿Eh? preguntó a él de ese tema y él vino de lengua floja a soltar eso. ¿Para pa qué? Para buscar sonido. Pero ¿cómo te explico? Toma tu sonido. Es como te, es como te digo, Sandra, lo que, es lo que hizo Sandra ayer en la rueda de prensa está bien. La demanda. Por la cierto, ¿qué pasa en la rueda de prensa? No, ella dijo que va a demandar. Que no y ya, alcohol. para eso no, fue el aparataje. Ahora, ella ella lo hace por su honor y está bien. Yo la apoyo. Y que, la, y que demande a Meloso y que le den la cárcel, todo eso. Pero yo creo que quitarle, en cierto modo, es como quitarle el trabajo que le está. Ella está, el eh, eh, telemicro en cierto modo está como quitándole trabajo. Es como que Neto sea conchero y hay que quitarle... Hay moto... Todo el mundo en su subconsciente ahora... Cuando motor, escucha algo eh. del, del nombre de Sara. No, a no pues. o sea, Ese tema no se puede tocar. Pero porque hay que vetarlo. sabe Yo no eso no lo entendí. ¿sabes? O sea, yo dije, vamos a entender eso, de que, ah, no, no vamos, vamos a vetar a fulano. No, no, yo eso no lo entendí. En el sentido, y él no mencionó tampoco a, a Gómez Díaz, ni, ni mencionó nada personal con Gómez Díaz. Y es un talento él de hizo, Gómez Díaz. Es un, pero que, pero que, si que, sale ahorita de, de, de, de la empresa. Se ejecutó TV, la ¿verdad? acción, mediante ella era está talento justicia, de la empresa. está haciendo justicia, pero está haciendo justicia. justicia y lleva va demandar. Está justicia, y eso está bien. Y si el meloso saca una canción y se pega más que todo el mundo, ¿qué van a hacer ellos? No lo suena, mi amor. No lo suena Dima. y se pegó en el mundo entero. A y no okay. lo suenan ellos. No lo Ese suena. es el problema de la empresa que no debió hacerlo, bella. No debieron Le hacerlo porque es un artista y ella es un talento que puede salir de la empresa ahorita igualito sí. o votarla o cancelarla. Pero como tú duermes de un lado y te sientes cómodo durmiendo de ese, yo tengo que respetarte porque ese es el lado que tú duermes bien, porque es tu forma. Esa es la forma de don Gómez, Respeto. Yo, yo no, no, no eh, la comparto. Pero no, no, no uso los gallos en no la, asalto. Yo no la comparto. Ni jumbo ni live, bebé normal. Sí, yo creo que eso no comparto. Creo que eso es... Eh, ah, no sé. Ahora... Tú estás mira, quitando como el trabajo a una persona. Bueno. Mira, él se y atreve. él está difamando una mujer. Oye, oye él se sí, atreve. Sí, pero que nada es, más no fue él que Pero que nada más no fue él que lo dijo. Y eso se va a saber en tribunales. Y eso, eso se quedó ah. en tribunales y en tribunales se va y a darle mira, el sí, castigo por... que él merece. No es lo mismo que a mí me comente un usuario en mis redes sociales que yo esté debidamente ciega de quién es esa persona porque ni siquiera tiene su nombre tal cual lo firma en su acta de nacimiento ni en su cédula a que Génesis sí. Méndez diga que mi hijo no es hijo de mi esposo ¿Dónde tú crees que yo voy a ir A parar ya las aguas hola, para que se calme el río? Donde Jerez y no? Méndez, Porque yo no conozco el usuario que me comentó Y hizo una cuenta pero fake haciendo, para destruirme a mí Lo está haciendo la justicia Bueno, Entonces, el micro no ahí está debió el dato. hacer eso Dime tu este